Craniano y Craniana, nosotros somos... ¡Crania! ¡El poder del rock! Y pues vamos a cantar con los videos de los chistes Y vamos a empezar hoy con ¡Hola muchacho y sí. muchacha! Bueno, llega una monjita a la cantina y dice Hermano cantinero, un tequila doble, por pues ya sé, lo Por la hermana superior, por la madre superior Mócole acá de Hidalgo, ¿no? Otro igual, hermano Cantinero Y otra vez Por la madre superior Y mojoles, ya lleva tres horas chupe chupé, chupé y la monja está, ya vomitó Y ya empezó a debarallar Y está hasta el mojola Esa es una sí, ya... la pedorrea Sí, ya todo Por favor tráigame la voz No, hermana, usted está muy mal Me da mucha pena que una Que una persona como usted Una madrecita, esté en ese estado por su madre, por favor, por favor déme, déme más tequila. Está bien, se lo voy a dar, pero solamente si me dice una cosa, ¿que usted ama mucho a la madre superiora? Sí, sí, la amo. ¿Y por qué? ¿Y por qué brinda por ella? ¿Por qué la estima? No, lo que pasa es que la hermana, la madre está estrellada. ¿Y eso qué, hermana? Es que cuando me ve así se va a cagar. ¡Ja, <risa> Usted está loco. Por ahí han, han estado pidiendo que estén ah. más fuertecitos. Hoy no está tan fuertecito, pero... Ah, ¿Qué cuál es está, nivel. Está el pinche Juan al lado del río. Está por el río Chicónas. El pinche Juan... ¡Mmm! Me de la piedra. ¡Mmm! la lupa y la ve ahora Juan ¿Qué traes Juan? esta enojado mm. mm. alí, ah, mate Juan no, enojado te va a estar enojado mmm sigue matando piedritas, no? ¿Qué le escucha? ¿Cocina? ¿Sí? Sí. ¡Ah, Juan! ¡Oh, se está tirando un jaro torto! ¿Qué le chingaron? ¡Chingue ¿Sí, su madre, ¿Sí? pendejo! ¡Tamamamón, tamamón! ¿Sí? Otro, otro, otro. Uy, que está loco. ¡Uh! Sale un señor vendiendo tortas. Segundo acto, sale el mismo señor vendiendo tortas Tercer acto, sale el mismo señor vendiendo raspados ¿Cómo se llama el oro? El ex tortista Muy <risa> rápido una <risa> <risa> ¿Qué pasa amigo? ¿Sí ay, yo te ayudo. ¡Oh, pinche lomo! ¡Oh, ahí también yo yo sé que estuvieron muy hoy pero es que así andamos nosotros. <risa> <risa> ¡Chao! No se olviden de darle like, la campanita y comentarios, comentarios. Si les gustó esta pinche mamada, ahí pónganle. Y si no les gustó también, pónganle. O si quieren más chistes, pónganlo. <risa> Abrele. Que cuente uno allá. también pónganle. y sí, dale, si la carlaca tiene... No, no se me da <risa> <risa> Pero puede hacer otras cosas. <risa> <risa> no, no si sé eso, no sé eso. <risa> Pásensela chido. Chao. Adiós.